El gasoducto Midcat responde a una estrategia global de promoción de, del gas y no es un gasoducto independiente, el problema es esta estrategia de financiación y de promoción de infraestructuras gasistas que están afectando no solamente a Girona sino a, a todo el mundo. On essaye à notre niveau ici de faire que nos banques cessent de participer à ces exploitations. Ces rassemblements nous donnent de la force pour pouvoir continuer et penser qu'on va gagner contre le gazoduc. Es necesario mirar hacia el exterior y ver lo que está sucediendo. Son unos cuantos los que tienen el dinero, son unos cuantos los que tienen el poder. Si nosotros nos uniéramos, si no quisiera el individualismo, si nosotros aprendiéramos a respetarnos entre sí, ganáramos mucho.